Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy Hace rato no probábamos, eh, o bueno, volvíamos a jugar el Robloxian Truck Simulator Que no sé por qué ahora me aparece con este nombre de Trucking Empire Pero es el mismo, o sea, yo sé que es ese Así que de todas formas lo vamos a, a jugar, pero ha cambiado Y si es que la línea, o sea, como que la línea The line, dice Ok, veo que en el juego es de noche Pero, noche. Pero, pero qué? Que en el juego está de noche y es un poquito difícil ver Es un poquito difícil ver A ver, por ejemplo, dice Toma un trabajo, ay, todos me quitan los trabajos A ver, voy a escoger aquí Toma un trabajo, aquí Eh, misiones Ah Productos electrónicos Uno cortito Vamos a llevar pollo congelado, dice. Ah, nos llevemos las manzanas. Ok, ok. Ahora, vehículo de empeño, trabajos a Ok, vehículo. Bueno, este es el único que me dan. Me subo a él. Era, era este, este donde está aquí, pero no entiendo por qué, qué hundido. Dos mil años más tarde. A ver, ahora sí, listo Ahora, mi pregunta es ¿Cómo yo sé dónde es mi ruta? Eso sí es lo que yo no desconozco aquí O cómo se determina la ruta que voy a tomar Ay, no, no, no, ¿qué dice? Eh, no, me digo, no me parece que este chico sea muy listo ¿Cómo es que se encienden las luces? Ok con L, con L se encienden las luces. Ahora hacia dónde voy ir. Creo que es hacia donde me.. Me salen esas flechas. Pues mi Dice, lugar de entrega almacenamiento ARL. ¿Pero es a donde me iluminan esas, esas flechas? No, no, mentiras. No es por ahí. Esas flechas me iluminan sí pero hacia allá. O sea que estaba mal. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ay no no, no, no, cuidado. Listo, vámonos, ahora sí. Uy, creo que me atreví con un remolque demasiado grande, pero pues vamos a ver. Se vamos a llevar frutita. Frutita, frutita, Colombia. Y se supone que esta es una zona de la línea yo No entendí muy bien ah, Lo que sí me gustaría es que alguien me explicara Qué pasó, o sea, es que en el Robloxian Truck Simulator La primera vez yo pude usar la ruta de Watapé Pero ahorita solo me salió la línea No sé si es que... Uy, ese carro pasó básicamente Oiga, pero qué diseño tan bonito este que acaban de hacer Pero lo que no entiendo es Qué cambió, qué cambió en esta ocasión Porque solo me salió la línea Pero bueno, pues vamos a ver Si podemos de verdad entregar Así puedo ver en primera persona. Así ah, también puedo ver en primera persona. Voy a arrancar. Soy el chofer. Ya no me acordaba, ya no me acordaba, pero yo no sé por qué, pero casi a mí no me gusta en primera persona, me gusta más contemplar pues la, lo de la ciudad y las cosas que hay que hacer o se pueden hacer. Oiga, pero dónde es mi ruta? ARL, lo que sea. La de frutas. ¿Se ¿Sí oye bien? dice se ¿necesita ser remolcado? ah es como servicios que ahora tiene el juego sin embargo como decía la vez pasada restaurante ¡wow! va, va señalándole diferentes servicios que uno puede hacer. pero si ahí es el restaurante donde puedo parquear mi carro no podría parquearlo o oh, sí ay y si hay como comida Ah, miren, acá hay una grúa y toda la cosa Qué chévere Para el que necesite servicio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, este hijo de madre Van los afanes Este hijo de madre va a los afanes Uy, y este también La grúa se fue detrás de él Mi pregunta es, no deberían estar Ah, es que eso es una ruta de un solo carril O esto es de doble carril porque si es de un solo carril está viendo que haya pasado por ahí Solo que No entiendo cuál es el sentido Pero mi pregunta es que Cómo sé qué tan lejos Estoy Ah, miren, acá hice controles del juego miren. Bueno, sí, sigamos Sigamos Sin embargo sigo sin entender Hacia dónde debía ir Pero supongamos que si era por acá Decía que la ruta duraba 6 minutos Pero pues se me está haciendo eterna y por acá alguien dice que mientras juega escucha Daddy Yankee. Daddy, <risas> grupo. Daddy Yankee Ka... da... Daddy yankee. Tan, tan yankee? Tan, tan yankee. Daddy Yankee. Grupo yankee. Daddy Yankee. Bueno, se supone que. En el juego acá nos va saliendo como la hora. Y dice que. ¡Ay! Ah, también nos sale la cantidad de gasolina que tenemos. Y todo eso. Houses, pero sigo sin, sin de todas formas entender hacia dónde debo entregarlo. Ah, como que es allá. Depósito de chatarra. Bueno, o sea, tiene muchas opciones nuevas. El juego que la última vez no era así. O sea, veo que tiene muchas cosas nuevas que no, que no, que la última vez no tenía. Ah, incluso lo mejoraron bastante gráficamente. Eh, también en, en lo que es el diseño antes recuerdo que en los controles no salía el texto de los controles wow ya se hizo de día eh, los paisajes bueno en la última vez si sí recuerdo que los paisajes estaban muy bonitos pero veo que acá acá también los hicieron muy muy muy bonitos a ver a ver será ahí donde yo debo llevar lo mío? dice Dusty depósito de chatarra pero no entiendo lo mío es frutas ¿Seguro es que debo entregar eso ahí? Lo mío son frutas Pero aquí alguien me está diciendo Que, creo, que cree que se que me equivoqué Ay, lo siento Pues entonces No sé, caray, ¿para dónde debo ir? O sea, sigo viajando con estas frutas Se van a pichar Uy, sí, mi madre me empujó ¿Dónde es el depósito de las frutas y las verduras? Tan raro Decía X que el recorrido era de 6 minutos Y vamos más de... ¿Quién sabe cuántos minutos? Uy, pero los paisajes los cambiaron mucho Y están muy bonitos Miren, incluso acá pusieron conos Ah, mira, ahí dice trabajo aquí Ahí es donde voy a entregarlo ¿En dónde? Espera, ¿Aquí? O sea, ¿Aquí en el D1? Mi pregunta es cómo me entro Porque por acá sería Por aquí, ¿No? Ah, sí, sí, sí Es aquí donde debo entregarlo Ok, acá es donde vamos a poner a prueba Nuestras habilidades Para echarle a, Para mandar atrás el carro ¿Cierto? No, porque no lo puedo echar recto. No. A ver, ¿cómo lo podemos hacer recto? Ah, mire, ya. Ya lo vamos a colocar. Por acá alguien también está con el mismo problema mío. Dice, oye, ¿sabes cómo no poner el camión? Y solo le dicen obvio. Pero no le dicen nada más. Dice, presionate para enganchar. Y ya. ¿Cierto? No, pero no. No me salió como de que ya... ¿Tengo que meterlo o qué? No entendí. ¿Aquí qué debo entregar esto? Pero no entra. Ya. Ya tenía que entregarlo, ¿no? ¿Será que acá en donde dice trabajos debo darle como entregar? No, camionero, policía. Eh, ah, uno puede ser acá camionero, policía. Chévere, chévere, chévere. Pero, ¿cómo hago para entregar el, el, el, el pedido? El, lo que acabo de hacer. Llamar a emergencias, casas, ajustes. Mm, no sé, ¿cómo me aseguro que ya entregué esto? A ver... Está muy extraño que nos hayan podido entregarlo. Voy a intentar de nuevo con, otro, con otra misión. Vamos a ir una más cortica. Esta. Vamos a entregar pan. A ver si con esta sí vamos a poder o, o tampoco. Porque es que me parece muy extraño. Que. Que de verdad no haya como. como muy cla mu mucha claridad en cuanto a, a, a, a la colocación, o sea, la coloqué, pero no. Ahora la otra pregunta, ¿y hacia dónde debo ir para esa misión? Es hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde debo entregar eso? La loma que la loma, pues debe ser por acá, porque, porque, o okay, qué, o sea, o dónde, es que no no hay como unas flechas o no sé si ¿Qué flechas debería yo seguir? Pero... Pero no estoy muy seguro. ¿De dónde debo entregar? ¿Ah, era aquí? ¿Es aquí donde debo entregar? No, pero dice que la loma. Y esto es almacén. Almacén de Antonio. No, es en la loma. O sea, más arriba. Uy, ¿qué paso? ¿Está pesado esto o qué? Listo. Como que en las subidas toca estar con full potencia o si no los, los carros se pueden... Oiga, qué paisajes tan bien diseñados los que hicieron acá. Esto está genial. Oiga, ¿yo por qué tengo las luces encendidas si ya es de día? ¿Para héroe de quién? De Doña Lola <risa> Oiga, sí que plantearon Muy bonito todo Bueno, la tal loma debe ser por acá Donde yo voy a entregar lo mío, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué dice ahí? ¿Lucear? No, no entendí, pero Almacenamiento de Daniel Uy, mi madre esto es doble vía entonces. Entonces porque ahorita cuando yo venía así. Almacenamiento de Daniel. Entonces ¿dónde está la loma? En estas subidas tengo que mantener la velocidad. Sino... ¡Ah! ¡La loma! O sea que sí. Sí parece que es aquí donde, donde tenía yo que traer mi... Mi pan. <risa> mi pancito. ¿Si ¿Sí es aquí? Pero dice la loma Geiser. Y este es la loma Warhouse. No es el mismo, ¿cierto? ¿O ustedes qué opinan? ¿Será que.? A ver, ¿dónde... ¿dónde es que hay que entregar esto? Lomas Geyser. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Es más arriba. Pero esta zona se llama la Loma, así que lo más probable es que sea por acá. ¿O no? Ay, Dios mío. En eso sí me pierdo mucho. Aparte son carreteras de Antioquia así que.. <risa> ni idea. <risa> ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea, ni idea de cómo llegar a tal lugar. Porque desconozco. Acá harta gente está teniendo también problemas de choques y esas cosas. Yo por lo menos voy aquí tranquilito como. What, what, what, what? No hay más paso. ¿Quién puso eso? Allá también viene un carro Ahí cómo va a ser ¿What? ¿Pasó por encima de ellos? Chao amigo Me pitó y ya sé pitar Mira este es casero de la loma Pero yo hacia dónde debo ir Ay como que si sí es ahí ¿O no? No, tampoco es. No, no, no es ahí. ¿Casero de la loma? ¿A dónde te tengo que llevar mi pan? Mi pan debe ser por acá. La loma Green Grocery. No, tampoco es... Aerele Warehouse. Esa es otra diferente a la anterior. La Loma Green Grocery. Esta no es. Entonces debe estar por acá. cerca de la tal Loma's Geyser. Otro restaurante. ¡Qué bonito! Mi pregunta es... ¿Se habrá inspirado de verdad en, en ubicaciones reales? O sea, por ejemplo, esto. Los, las bombas. Y todos los lugares que él debió haber... ¡Uy! ¡Un peaje! ¿Si ¿Sí me alcanzará? ¿O no me alcanzará? Miren, es que están los peajes... Ay, espera, espera Procesando pago. Que tengas buen viaje, parece que sí Oye, sí, me quitaron 100 pesos del juego Aunque Incluso sin, pues ya con el pan podrido Y todo, lo bonito es Pasearse estas carreteras Qué bonito Pasearse por acá Tienen muchos detalles Y, y están Muy bonitas Alguien que me explique un poco cómo o me dé trucos de cómo ubicarme en este juego, para porque yo sé que no hay como una brújula ni nada. Y bueno, pues o sea, la idea del juego es eso, que sea como un simulador y que sea, "Ah, oh, qué iglesia tan bonita." Esperen, esperen. ¿Será que me puedo bajar? No, pues tengo que parquearlo el carro para poder visitar la iglesia. Creo que ahí lo podemos dejar. ¿Cómo es el freno de mano? ¿P? Sí, creo que con P ya... Ya. Ya si yo me salgo, no va a pasar nada. Vamos, quiero visitar la, esta iglesiecita. Porque se ve muy bonita. Ah, y la, la hicieron también lo de por dentro. ¿Y esta iglesia en verdad existe en ese, en esa ruta, en ese caminito? O sea, en el mundo real, es que yo no sé qué carretera es esa. Se supone que es la línea, ¿no? Wow, <ríe> Es genial. Es, es, es muy loco. O sea... Yo no sé cuánto trabajo le habrá tomado al desarrollador de este juego. Estar haciendo todos estos detalles. Son varias cosas. Bueno, sigamos el camino porque hay que alimentar a los, a los hijos. En mi caso, mi hija perruna. Bueno, y para tanquear gasolina Aprovechemos y tanqueemos gasolina Porque ya nos queda 32, teníamos 90 La cuestión es cómo Me ubico, a ver A ver Comprar lata de gas Ah, si yo compro Me da 20 de gasolina Ok, llevemos 3 o sea, A ver Ay, ay, mi carro se fue Mi carro se fue No, espera que se va a ir P Ay, caray A ver Eso me pasa por no ponerle el bendito freno de mano Ah, hay que esperar a que se descargue Ah, ok Le doy clic y él se va descargando Toda la gasolina se va descargando ¿Por qué se llama lata de Jerry? Pero esta no, esta no me funciona no entiendo por qué la primera no me funciona. Pero bueno, pues ya. Yo creo que ya está super cargado. Claro, 71. Listo. Pues sigámosle. Pero vuelvo e insisto en que yo ya me pasé de la Lomas Geyser. Almacén de Amase. No, es que, es que yo creo que ya me pasé hace rato de ese lugar entonces pues bueno amigos yo creo que me tengo que despedir aquí eh, con, viendo que eh, eh, Robloxian Truck Simulator ha cambiado bastante desde la última vez que lo jugué desde la última y única vez que lo jugué y está con muchas cosas nuevas, bonitas interesantes, gran rendimiento está muy bonito pero sin embargo sí me, me pierdo muy fácil entonces no sé, denme ideas de cómo o si es que hay una forma aquí de uno poderse ubicar en el mapa y saber para dónde debe ir porque porque desconozco cómo se hace, o sea, no sé no sé, no sé cómo se hace entonces pues eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima, bye bye